Hoy les voy a enseñar cómo voy a organizar mi material de bisutería en este año 2020, así que acompáñenme. Mi nombre es Jessica y les doy la bienvenida a Sigue Tus ojos. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis videos de bisutería. Estas son las cajas RIMAX, cajas organizadoras, que yo usaba antes. Son muy buenas, la he usado por años. Aquí pueden ver todos los colores y las cantidades de perlas que ustedes tienen. Me encantaron mucho. Luego negativo, y por lo que lo quiero cambiar, mi sistema de organización es que si necesitan irse de un lado a otro, no pueden llevar toda esa caja. O si sí la pueden llevar, pero es bastante bulto. Y aparte de eso, como ven aquí, se mezclan las perlas. Claro, si tienen perlas grandes no hay ningún problema, pero con las chiquitas sí se mezclan y entonces eso no es muy bueno. Así que he decidido cambiar de sistema y me he comprado estas cajitas organizadoras. Me compré tres gris y negras y tres de colores. En cada cajita organizadora hay 12 compartimientos. Yo la compré en una tienda nueva que hay aquí, que se llama Acción, y lo compré a 2.99 la caja organizadora. 2.99 euros. Pero yo he visto que también las venden en internet y en otras tiendas. Solo tendrían que buscarlas. Y aquí les voy a enseñar cómo son. A mí me encantaron. Cada una la se pueden sacar individualmente del organizador. Y miren. Tiene bastante espacio como para poner un color. Y son bastante seguras con los dos brochecitos al lado. Ahí voy a sacar todo para ver. Y aquí pueden ver. Cómo son los compartimientos y las medidas por si quieren comprarse este mismo organizador. Así que ahora empecemos con la parte más tediosa de esto, que es poner uno por uno cada color, cada rombito, cada perlita en una caja organizadora. A mí lo que también me interesaría es saber cómo organizan ustedes su material de bisutería. ¿Lo tienen así en, en cajitas individuales? ¿Lo tienen como el organizador antiguo que yo tenía? ¿O quizás lo tienen totalmente de otra manera? Escríbanmelo abajo en los comentarios. Aquí vemos el resultado final. Quedó hermosísimo. Se ve súper bonito con todos los colores y ya nunca más se van a mezclar con otros. Aquí podemos ver los rombitos que están súper seguros en esa cajita. He puesto en cada cajita he puesto un color de rombitos o de bolitas. Y lo único que mejoraría en este sistema de organización es que le pondría como un sticker poniendo el tamaño. Porque claro, aquí se ven los colores, qué color es, pero a veces no sé si son rombitos o si son bolitas hasta, hasta abrirlo. Y luego uno también tendría que saber qué tamaño es, de cuántos milímetros, porque tengo dos diferentes tamaños de perlas. Y en mis cajas organizadoras antiguas puse todas las otras cosas, por ejemplo en esta puse las perlas. No tengo muchas, pues entraron aquí y las junté con diferentes colores. Para tenerlas todas en un solo lugar. Y en esta caja organizadora tengo todo lo que es de metal. Aquí pueden ver, por ejemplo, las argollitas que uso para hacer los llaveros, alfileres, las bolitas de metal... Por ejemplo también brochecitos para pulseras o pasadores de arete. Todas estas cosas que he dejado en estos organizadores RIMAX es que no las uso mucho y no las tengo que llevar a rato conmigo. Entonces ahí está bien. Pero lo otro todo lo tengo en las nuevas cajas organizadoras porque así puedo llevar solamente lo que necesito. Y entre mi cartera porque es súper pequeño, súper compacto. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de darle like al video si les gustó. Suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis tutoriales de usutería. Y nos vemos en un próximo video. Chao.